Mientras tanto en Francia pasa algo Yo no sé si os disteis cuenta de lo que pasó Fijaros las fechas, periódicos de octubre del año pasado Y hablamos de Sarkozy, aquí lo veis en foto Resulta de que se presenta una ley antiterrorista en Francia Todos lo visteis, ¿no? Y era una ley impresionante Decía cosas tan importantes como las que vamos a ver ahora el proyecto de ley que será enviado por la vía de urgencia, además de prisa, al Parlamento para su discusión a partir del... ¿qué día? 22 de noviembre. ¿22? ¿11? ¿Qué es noviembre? ¿22 también? ¿No recuerda 11 y 11? ¿Qué cosas, eh? Y con vía de urgencia tenía que ser para ese día. Ha recibido serios reparos de la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades ¿Por qué? Hay reparos para estas leyes, vamos a ver más Videovigilancia La ley permitirá instalar videocámaras en los alrededores de edificios de gran afluencia de público Bancos, centros comerciales, lugares de culto O sea que si vosotros vais a una iglesia, sea la que sea Habrá una cámara que os va a registrar y dirán Alguien, hey, mira, ¿dónde va? Ah, pertenece a este grupo sea católico, sea de una denominación protestante sea musulmán, sea budista qué forma de estudiar a las personas eh? y de instalaciones sensibles otros sitios también autoriza la vigilancia automática de vehículos mediante cámaras fotografiando las matrículas y a sus ocupantes en las zonas consideradas de riesgo bueno, vaya pérdida de libertades ¿eh? comunicaciones los operadores de telecomunicaciones y todos los proveedores de servicios en este campo, por ejemplo, cibercafés, deberán conservar durante un año, facilitar a la policía, sin necesidad de requerimiento judicial, los datos técnicos de las conexiones por telefonía móvil y por internet. O sea que si ahora unos policías, por lo que sea, dicen, a ver, quiero esto, tienen que darlo sin orden judicial. O sea que la ley judicial, que es la que teóricamente eh, hace equitativas to para todos el bien y el mal... ...se va a la porra, se salta. Esto es muy fuerte, ¿eh? Viajes. La policía podrá aumentar los controles de identidad... ...incluyendo la información contenida en la banda óptica de pasaportes y documentos de identidad. Y hay países que aún dicen, yo no quiero el, el DNI. Pues ya veis cómo van en Francia. Pero os habéis fijado, 22 de 11 de 2005... 2 y 2, 4 y 1, 5 y 1, 6 y 2, 8 y 5 13 yo solo os digo una cosa seguid un poco las frases de Sarkozy y os dais cuenta ¿dónde pertenece este señor? si no es una logia masónica que alguien me diga dónde es entonces vais a entender el porqué de estas prisas ¿qué más? ¿qué es el 22? la verdad, victoria, triunfo todo sale bien Buena suerte, poder, fuerza Claro, lo tenían tan claro que presentándolo el día 22 ¿Quién va a decir que no? Porque según el misticismo, se va a aprobar Y, claro, hubo reticencias a esta ley No se quería aprobar por parte de muchas personas ¿Y qué pasó entonces? Vamos a ver qué pasó Pocos días después, ya estamos Empiezan a haber unos desórdenes en Francia brutales y eso lo recordáis todos, que se empiezan a quemar coches por todas partes, incluso alguna escuela es atacada, etcétera, etcétera. Venga, restos, venga, ya no sabían qué hacer. Claro, el mundo musulmán que vive en Francia le estaba guiando, decían. Sí, no, eso es lo que estaban diciendo. Entonces, claro, la gente se asusta, hace falta seguridad. Pedían, va, más policías, venga, seguridad. Alguien iba a dudar... Que después de que hubiera estos alborotos Tan salvajes Que conmocionaron tanto a la opinión pública Esa ley no se iba a aprobar Qué casualidad que pasaran Esos alborotos precisamente después De decir vamos a presentar esta ley ¿Alguien diría que no ahora? Después de esto Evidente ¿no? Ya veis aquí un mapa donde empezaron a pasar Bueno, las mil y una ¿no? Repartidos que además llegó a otros países Bueno, si estos son casualidades Pues muy bien y vamos a ver algo más. Uy, la guerra del Líbano, ¿cuántos días duró? 33. ¿Recordáis que la guerra del Líbano se quiso parar? Y de hecho se podía haber parado unos días antes. Pero de repente desde Israel dicen, no, vamos a alargarla un poco más. Y concretamente paran, me cachis, al 33 días. ¿Por qué al 33? por algo aquí suena 33 11 más 11 más 11 quizás, ¿no? vamos a ver un poco, ¿qué significa el 33? claro que es lo mismo que el 11 y el 22, cada vez aumentando más, pero fijaros es el número del mártir o el redentor es un número de pruebas es el Cristo interno, dicen ellos amor, armonía tiene las características del 6 super agudizadas cuidado el Cristo interno ¿sabéis? hay una cosa que queda muy a las caras cuando uno empieza a estudiar estas cosas y es que Lucifer siempre intenta copiar lo mismo que hacía Cristo suplantando siempre entonces fijaros el Cristo interno claro, como no puede ser un Cristo externo tiene que ser un Cristo interno y el 6, el alma humana, el número del hombre, victoria. ¿Recordáis eh, que dice que el número de la bestia es número de hombre? Y dice, ¿y su número es cuál? 223 666, 666. O sea que es un número que vemos que se refiere al hombre directamente.